Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este segundo programa de video noticias de Planeta Fácil. Arrancamos. En la primera noticia vamos a hablar sobre los grupos de WhatsApp. WhatsApp ha actualizado las condiciones y ha incluido la palabra todos. Es muy importante cambiar esta palabra para, por ejemplo, para que no te metan cosas sin tu permiso como grupos de apuestas o grupos peligrosos. Sí. En la segunda noticia vamos a hablar sobre los promotoras de salud. La salud es muy importante para que las mujeres con discapacidad intelectual puedan estar en igualdad de condiciones que el resto de las personas. Por ejemplo, eh, tener buena alimentación y sobre su sexualidad y maternidad. Por esto, Plena Inclusión ha lanzado esta campaña. Y vamos sobre la última y tercera noticia, sobre el genoma humano. El, el cuerpo humano tiene mucha información. Gracias a una investigación que ha durado muchos años, se van a curar muchas enfermedades, por ejemplo, el SIDA y el cáncer. Esto ha sido todo. Nos vemos en las próximas videonoticias. Hasta la vista.